Yo te puedo garantizar que a tu mamá y a tu papá los trataron mucho peor en su infancia. A mí, a mí, mi viejo me trataron, mi, mi viejo particularmente me trataba muy mal. A mí, para mí, mi, para mi viejo yo era la peor basura, los hijos eran una mierda, etc. Pero a mi viejo lo maltrataban. A mi viejo no le daban de comer. ¿A vos te daban de comer en tu casa? Tenía que ir a trabajar a los seis años. Iba a juntar verduras. Viste que en las ferias, ahora no sé si sucede igual, pero antes era muy común que las verduras en mal estado las tiren. Bueno, él juntaba eso para poder comer y volvía a la casa. ¿Sabes lo que hacía la madre cuando mi papá volvía a la casa? Le tiraba un balde de agua fría para que se vaya. Cuando una persona no recibió amor, no recibió afectos, no recibió abrazos. Es muy difícil para esa persona aprender a dar amor, aprender a amar.